¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, acá estamos, un nuevo día miércoles trayéndole ataque directo hacia sus hogares, expectante de todo lo que está pasando en la tercera división. Les saludo, mi nombre es Mauricio Laraga, conductor del programa Desde la Comodidad de Mi Hogar. Tenemos harto de que hablar, eh, harto de que analizar, hay buenas noticias en estos momentos para el país y también para el deporte, porque podría haber una ventanita ahí que se está abriendo para ver qué pasa con el torneo, siempre y cuando esperando ciertos protocolos. Por eso traigo a, a mis fieles acompañantes que me traen toda la información eh, de lo que pasa en el fútbol, en algunas otras cosas, y eh, bueno, hablamos de todo aquí también. Así que presento el día de hoy a José Ángel, el poeta. ¿Cómo estás por allá, José Ángel? Buenas tardes, Mauricio, buenas tardes a toda la gente que está en en sintonía de Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio en redes sociales, por supuesto, a través de Zona X, arroba tu Zona X en, en redes sociales. Bien lo mencionaba, hay muchas novedades, mucho, muchísimo, muchísimo de que hablar me quinta, pero no se nos acerca. Sí, porque el día de hoy tenemos harto material, así que vamos a tener que ir siendo bien precisos en lo que comentamos, en lo que hablamos, y también por eso traigo a mi querido amigo Alexis González, que también nos trae un dato importante para el día de hoy, porque lo habíamos echado de menos, sobre todo con la sorpresa que nos tiene para el día de hoy. Hola Mauricio, hola a toda la gente que se está conectando a nuestro Facebook Live, así es, otra semana más de, de la tercera división, y como tú lo mencionabas, sorpresita ahí, así que ya saben, lo vamos a ir anunciando durante el programa, eh, vuelve, el anuario, el anuario así, de la tercera sí. división, año 2019, así que ahí... Pónganse a tiro a, a escribir hashtag yo quiero el armario y ahí al final del programa veremos quién se lo gana. Así es, así que tenemos el, el sorteo, volvemos con. Hemos tenido grandes ganadores, han sido enviados respectivamente a, a, a las regiones donde fueron entregados. Alexis, eh, como ya sabían, había tenido una complicación de salud, estuvo ahí, eh, le llegó el COVID a la casa, gracias a ya Dios, ganó. no fue nada complejo, pero ya. Alexis y su familia están ya recuperados, así que nos alegramos por eso. Y lo bueno que se pudo juntar con don Ricardo, que le mandamos saludos por que nos entrega y nos facilita estos bonitos anuarios para entregárselo a la gente que quiera la tercera edición. Así que recordar, hashtag yo quiero el anuario en los comentarios del programa y al final de, de este vamos a hacer, eh, perdón, anunciar al ganador. Y bueno, como ya habíamos anunciado en nuestras redes sociales, eh, era una visita que teníamos pendiente desde el año pasado, lo que queríamos traer, lamentablemente por temas de horario, no había podido darse el contacto telefónico, pero ahora sí está presente con nosotros el multicampeón, por así decirlo, la tercera edición, un hombre con bastante experiencia y recorrido en la categoría y que le ha ido muy, pero muy bien, el profesor Luis Pérez Franco. ¿Cómo está, profe? Hola, muy buenas tardes, muchachos, a todos ustedes, eh, por supuesto, al programa Ataque, Ataque Directo. Este, bueno, feliz de poder estar con ustedes, compartir y hablar un poquito de fútbol. Eh, un poquito complicado con el tema del virus. Bueno, yo estoy con un problema dental, así que les pido disculpas del por el por qué estoy con la máscara, la mascarilla, ¿no? Y, y bueno, este, eh, eh, feliz, feliz de poder compartir con ustedes y hablar un poquito de fútbol. Profe, ya para que la gente vaya sabiendo, vaya, eh, comenten un poquito en lo, en lo personal cómo ha estado, cómo ha sido esta pandemia y en qué se encuentra en estos momentos eh, usted, profesor. Bueno, como les comentaba, un poquito complicado porque la pandemia este, nos ha frenado a todos nosotros que estamos dedicados de lleno al deporte, de lleno, al, en este caso, al fútbol. y No podemos hacer nuestra actividad, lo que nos apasiona, estar dentro de una cancha, eh, hay que pedir permiso para todo, tienes que ir al supermercado, tienes que pedir permiso, entonces se hace difícil, la gente está muy complicada con el tema de dinero también, hay gente que realmente la está pasando mal, y bueno, este, es de esperar que, que esto pase pronto y que la gente, que todo el mundo vuelva a la normalidad. Así es, lo importante, como dice usted, es cuidarnos primero, la salud, que, que estemos bien como personas, como familia, para... Obviamente luego volver a nuestra actividad es que, que tanto extrañado, porque me imagino que la cancha es lo que lo que más se extraña. Y sí, por supuesto, este eh, estar en la cancha, dirigir, o, o la gente joven que necesita hacer deporte, los niños, volver a su actividad, a los colegios, jugar al fútbol, entrenar. Eh, la gente del fútbol, los, del fútbol joven no está haciendo nada, no está entrenando, eh, tengo entendido que se va a perder todo el año, entonces eso, eso es un retroceso tremendo para el fútbol joven, Entonces, y para nosotros que estamos acostumbrados, ustedes que están, están insertos en el fútbol, en, en, en la comunicación, en el periodismo, y nosotros que tenemos que estar dentro de una cancha, que nos gusta mucho, que nos apasiona, se nos complica mucho, así que pero espero y confío en Dios que esto va a terminar pronto ya. Así es, como dice usted, bueno, esta última semana, si lo comentamos la semana pasada, también hemos visto unas leves mejorías en lo que son los casos eh, confirmados por contagios, los fallecidos, que es muy lamentable la situación, pero entre comillas mirándolo generalmente, ha bajado ese número y eso hace ver con ojos positivos a mucha gente de, de muchas actividades. Y, Poeta, pues, yo quiero que ahora tú me informes más o menos qué, qué pasó esta semana, porque hubo reunión importante eh, en el fútbol de primera división y eh, sobre todo con la ministra del Deporte, junto con ANFP y algunos delegados, para ver qué va a pasar con el fútbol en primera división, que obviamente esto está directamente relacionado con el de tercera. Claro, como, como bien mencionaba su, su reunión, en cuanto corto se, se habilitaron a los clubes eh, profesionales, solo en, en primera vez, primera vez en una organización con salvoconductos colectivos para que pudieran ir a entrenar. Luego, esto ya en la jornada de, de ayer, se confirmó también que se va a necesitar lo que es la segunda división, lo que es la categoría ANFP, esto es un paso para lo que podemos tener en lo que es la, la tercera división. La fecha tentativa todavía está un poco en demos se decía, se decía, al menos para la mayoría de la gente, que es para el 15 de, de agosto eventualmente el, el regreso del fútbol, pero todo hace vislumbrar, y de hecho desde una parte muy interna, y también agradezco a quienes proporciona esta información y también a quienes la confirman, saludos a Mario Moya, que generalmente nos está viendo, colega, en, en otro medio, que sería para la primera semana de septiembre, la fecha que en que volvería el fútbol profesional, volvería, por supuesto, con los partidos pendientes que quedaron en, en la primera división, y estaría viendo cómo sería, y en cuanto a la segunda profesional, la segunda división, del segunda división, que es la tercera división del, del fútbol nacional, se regresaría con el, el fútbol en un formato más o menos típico, en dos ruedas, aunque sin postemporada. solo un ascendido y dos descendidos, aunque sería la tercera división, que es el año que complete. Eso al menos en lo que es la información a grandes rasgos y que también daría el primer paso para lo que podrían tener en lo que es las categorías de ANFA. Y como ya hemos ido confirmando, eh, bueno, directamente relacionado por qué primera edición con tercera, porque siempre va a haber un mes de desfase, es lo que se habla de, de cómo funcionaría nuestro campeonato y lo que siempre ha dicho Don Martín. Entonces, por ende... Si en un principio habíamos dicho primera edición empezaba en julio, ya no va a ser así, ni tampoco en agosto, se está aplazando ahora a septiembre, esto haría que se corriera un mes, el de tercera empezaríamos en agosto, por ende estaría ya muy complejo el hacer un torneo, así que vamos a ir analizando qué pasa con eso. Alexis, tú me tienes información sobre esto, ¿ha habido movimiento en, en base a esta reunión en, en lo que es la, en las dependencias de ANFA? A ver, lo que son plazos, hoy, hoy se cumplen las fechas. Eh, habíamos comentado que el 8 era el plazo para los equipos de la tercera A que pudieran informar su posible participación en algún torneo, la cual nos dejó a 15 equipos que están eh, dentro de eso. Los que se restaron solamente fueron Provincial Osorno y Salamanca. Ahora, dentro de todo esto eh, que ellos digan que van a participar, eh, tienen otro filtro más, que es, va a ser el determinante, porque puede haber eh, muchas ganas y disposición de los equipos de tercera a jugar, pero eh, va a ser el Ministerio de Salud quien dé el visto bueno a los equipos que puedan cumplir con el protocolo sanit san sanitario. Ese dato es muy importante y muy relevante el que tú das, porque obviamente hay clubes que y lo hemos dicho acá eh, algún presidente, algún delegado dice yo quiero participar, tengo todas las intenciones y él, ellos mismos dicen nosotros tenemos todas las comodidades pero nosotros hemos sabido y nosotros que hemos participado en la tercera división, sabemos que no muchos equipos tienen todas las condiciones y aquí le quiero preguntar al, al profe Luis, ¿cómo vería usted un posible campeonato y si cree que es realmente que todos los equipos tengan la, las condiciones para, para participar con todos los protocolos sanitarios? Bueno, como dices tú, se hace se hace un poco difícil porque hay clubes que dependen de, los, de, los, de la ayuda de la municipalidad, de su esposo, ¿no es cierto? Y, y claramente el país está pasando por una situación económica tremenda. Entonces, eh, ese, ese es el tema, pues ese Es el tema que, que muchos clubes dependen de lo económico. Eh, si bien es cierto, en tercera. Si bien es cierto, si bien es cierto en tercera división eh, hay equipos que, que tienen el apoyo de la municipalidad. Y si, la, y si en este caso no está ese apoyo, se hace difícil por los viajes. Eh, la alimentación, eh, es complicado, entonces siento que van a haber muchos clubes que van a van a, van a van a participar el próximo año y no este año, porque ya por el tema económico es muy difícil. Profesor, usted Profesor. lo vio en la interna, eh, usted visitó muchos de los equipos que, que están ahí eh, en disposición para poder afrontar un posible campeonato, eh, en cuanto a infraestructura, eh, siendo bien riguroso desde su punto de vista, eh, ¿cuántos cree usted que, que podrían cumplir con ese ítem? Eh, bueno, yo estuve en la tercera A y, y, y en la tercera B también es complicado. Hay equipos que, que con suerte tienen un, un, una cancha para entrenar o para hacer de local. Y, y se hace difícil, se hace difícil porque falta material para entrenar, eh, falta la alimentación, entonces... Es complicado, es complicado. De hecho, nosotros tuvimos el Linares el año pasado, el 2019, y tuvimos muchos problemas de cancha, aunque ustedes no lo crean, eh, problemas de materiales de balones para entrenar, de implementación, porque es caro, se hace difícil, y, y lo más que ocupa un equipo son balones, entonces es complicado. Y me imagino otros equipos que, que, que, que les cuesta tener una cancha para entrenar, que les cuesta viajar, que les cuesta contratar un bus para para trasladarse domingo tras domingo, entonces la tercera edición está complicado, es difícil eh, hay equipos que realmente les cuesta mucho, pero oh, con esfuerzo todo se puede, pero eh, por eso que es importante que los dirigentes, la gente que entra a la tercera edición eh, tenga conciencia de, de que hay que tener dinero para trasladarse para darle ayuda económica a los jugadores para que puedan entrenar, para que puedan ir a entrenar, a su, a, eh, entrenar normalmente de lunes a viernes y poder jugar el fin de semana, entonces eso se hace difícil. No sé si profe, puede estar Dentro, alguna... dentro de eso. esto mismo, di, di, disculpame... Eh, no, dale, te iba a dar si el paso todo, para la pregunta. Todo lo que... Todo, si to, to que usted está exponiendo, eh, profe, también se, se condice en, la, en esta correlación que hay de que haya más clubes de tercera B que se estén bajando de un eventual campeonato 2020 en comparación a la tercera a. No sé si escuchó la pregunta, profe, de, de Poeta. No la, no la escuché muy bien. Eh, le preguntaba si, si cree que te esto tenga directa relación con que se estén bajando más equipos de la B que de la A por el tema de las condiciones económicas. Claro, claro, porque hoy día, bueno, las redes sociales siempre están, están ahí eh, avisando cuáles son los clubes que se están bajando. Yo creo que sinceramente es por el tema económico, porque... La mayoría de los clubes, por ejemplo, por dar un ejemplo, Pirque, eh, solamente tiene el apoyo de la municipalidad. Y, y tengo entendido que no va, no va a funcionar este año, eh, es nada más, netamente es por el tema económico. Y todos los clubes que se están bajando, yo creo que es por eso, porque no tienen el apoyo. Recuerden ustedes que en tercera edición hay que pagar arbitraje. Hay que darle un tema... Hay algunos chicos que reciben un, un poco... En lo económico, eh, la implementación, balones, arriendo de canchas, eh, traslado cuando hay que ir a jugar, que, que el desayuno, que el almuerzo. Entonces, la verdad que es caro. Entonces, me imagino que es por eso, por el tema económico, por la experiencia que yo tengo. Profe, y ahora concretamente, usted que ya que tiene experiencia en la categoría, en ambas, en la D y en la A, ¿cree que sea realmente necesario hacer un torneo aunque sea express o es mejor quizás postergar ver en qué se puede mejorar, porque siempre hemos dicho que en tercera edición hay muchas cosas que mejorar y hacer un buen torneo con esas mejoras un, en el 2021 Mira, yo creo sinceramente que el fútbol no tiene que morir esta vez, la verdad que ha sido un, eh, un tema muy complicado la pandemia, pero si hay clubes que eh, eh, no están posponiendo el tema de no jugar, yo creo que deberían de hacer un esfuerzo máximo por tratar de jugar y competir eh, ¿Qué te puedo decir? Hay, hay, hay equipos que, que realmente les cuesta mucho en lo económico, como te, como te, como te repetía hace un rato, pero, pero hay que hacer el esfuerzo. Yo creo que eh, de una u otra manera eh, llegan, llegan, los, llegan los, los, los, los temas económicos para poder competir y poder, poder hacer un buen torneo. Seguramente los equipos que, que van a participar es porque quieren, quieren, quieren ascender, quieren, quieren tratar de hacer un buen año y... Y, y tenemos tiempo para jugar, si el campeonato de tercera B y tercera A empieza en septiembre, tienes que jugar de corrido, eh, enero, febrero, marzo, y sería un sería importante, porque hay muchos chicos que están, están esperando entrenar, viven de esto, es su ilusión, entonces tú les cortas toda la ilusión, todas las ganas de poder seguir jugando al fútbol, entonces es complicado, es como si dijera el gobierno, ¿sabes qué? La primera edición y, la, y, la, y el fútbol profesional no va a jugar, en Europa hicieron todo lo posible para que el, el fútbol vuelva, y están jugando sin público, y está el fútbol es importante, es, es, es muy importante para los chicos, para la gente, para el hincha, y obviamente para los jugadores, no nos olvidemos que detrás de los jugadores hay un sueño, hay familia, y, y en la tercera B, tercera A, hay jugadores jóvenes que quieren seguir jugando, tienen un sueño, es súper importante que, que el fútbol continúe. Así es, hay, hay varias visiones obviamente eh, y eso vamos a ir analizándolo y, y siempre y cuando, de, respetando los protocolos y viendo qué sucede con ese campeonato, obviamente con lo que usted decía, todavía está en veremos si es que se compite en enero y febrero, por eso está el tema de, de si se puede competir o no, porque era una de las aristas que en Anfa en algún momento daban descartado totalmente porque interrumpiría el, el, el campeonato del 2021, Poeta dice que porque ellos tienen que de vacaciones, así que... Hay cosas que ir analizando. Profe, antes de seguir con un poquito, eh, haciendo un, un remember, por ahí decirlo, de, de sus pasares por tercera división, vamos a mandar saludos a la gente que ya se está conectando. Le mandamos saludos a Francisco Estudillo, que dice, en Linares la prensa hinchada presiona a los dirigentes, que vuelva el profe Pérez. Lo están pidiendo de allá de Linares, profe, ¿eh? Bueno, sí, la <risa> verdad que tengo muy lindo recuerdo de la hinchada de la ciudad, creo que... Bueno, y, y, y por, lo, por, por supuesto reconocer, ¿no es cierto?, eh, todo, el, todo el esfuerzo que hicieron los jugadores, que son los actores principales del, de la gran campaña que tuvimos el 2019. Y bueno, yo feliz de poder volver a Linares, de poder eh, seguir dirigiendo, haciendo lo que me gusta, y es un equipo que, que el hincha eh, apoya mucho al club, apoya mucho al club. Nosotros jugábamos todos los partidos con 3.500, 4.000 personas en el estadio, así que eso gracias a los jugadores que pudieron levantar al público, al hincha, y creyeron en nosotros, el periodismo, en la, en los dirigentes, y gracias a Dios se hizo, se hizo una gran campaña, así que tengo muy, muy lindos recuerdos de Linares. Así que le mandamos todo el saludo a la gente de Linares, le, le mandamos saludos también a don Boris Muñoz, que comentaba por ahí, nos mandaba saludos, eh, con la confirmación ya de que Deportes Pirke no va a participar este año, más adelante vamos a estar hablando un poquito de eso, le mandamos saludos también a... Karen Nizza Ormazábal, eh, Morales, hermoso, Linares, pone unos corazones, ahí le mandamos saludos. Y por otro lado también manda saludos y le mandamos eh, saludos al gran Vicente Olivares, jugador eh, de Ranco, quien fuese también capitán de Trasandino, muy buen valor de la tercera edición. Saludos también a Juan Pablo Yáñez, que pone, saludos muchachos, excelente programa, aguante la pintana unida. Así que ya la gente uh -huh. está comentando, está mandando sus saludos. Y bueno, yo le había comentado al profe ahí eh, tras, tras bambalinas, lo que sería hablar un poquito en este programa y también eh, creo que en su momento no había tanta prensa que cubriera y es lo que hemos querido hacer eh, un poquito y hablar eh, rápidamente, hacer un repaso y que nos comente cómo sintió su año el 2017 cuando consiguió el campeonato de tercera división B junto a los chicos de Municipal Santiago. Bueno, la verdad que eh, también hicimos una gran campaña, hicimos un gran equipo, eh, este... Teníamos grandes jugadores ahí como Tenorio, eh, bueno, Oliver, eh, Parada. Bueno, había, había, hicimos, pudimos, tu, tu, tuvimos suerte de poder conformar un gran plantel, un gran plantel y, poder, y poder ascender. Eh, este, teníamos todas las comodidades como para hacerlo. Eh, obviamente es más fácil hacer un equipo acá en Santiago que en provincia, porque acá, yo siempre he dicho, hay muchos jugadores que andan dando vuelta que son de... Que quedan, que quedan en el aire por, por X motivo, porque, porque en, en, en los clubes de profesionales no pudieron llegar al plantel por uno u otro, otro motivo, entonces es súper fácil eh, armar un plantel porque tienes mucha variedad de jugadores en todo Santiago, entonces, eh, eh, y gracias a Dios lo pudimos hacer y pudimos plasmar nuestro juego, pudimos entrenar bien, hacíamos de local en San Ramón, lo que sí nunca me gustó porque la cancha que teníamos para entrenar y para jugar de local, no era muy buena, eh, pero sí los pudimos hacer fuerte y pudimos eh, y, y teníamos todas las comunidades como para entrenar, pero el, el terreno no nos acompañaba mucho, pero, pero gracias a Dios este, pudimos hacer un gran plantel con la ayuda de la Municipalidad de Santiago, la ayuda del profe Leonel Herrera y, y, y pudimos ascender a, a, a, a la gran, hicimos una gran campaña y pudimos subir a la A. Después hicimos también una gran campaña en ese año, que llegamos eh, si no me parece eh, sexto o cuarto, que nos faltaron dos puntos para entrar a la liguilla. Y bueno, y de ahí yo eh, el otro año me fui a Linares, pero guardo también muy lindo recuerdo porque fue un gran año, era mi primer mi segundo año de poder trabajar con, con adultos y, y, se, y, y, y tengo lindos recuerdos de grandes jugadores que, que algunos todavía siguen ahí en Municipal Santiago. No sé si los muchachos tienen alguna pregunta con respecto a lo que fue el paso del profe por Muni Santiago. No, yo, yo más que nada tengo pregunta por, por Linares, la verdad. Vamos a dejarlo para más, para más adelante la de Linares. <risa> vale, vale, vale. vale, vale. Profe, yo sí le tengo una pregunta y es con respecto a que, bueno, con, con Municipal Santiago usted disputó Copa Chile. ¿Cómo vivió ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontó, de hecho? Wow, para nosotros jugar Copa Chile fue un sueño, para todos, para el cuerpo técnico, para los jugadores. Eh, bueno, y dirigentes no había mucho porque el único presidente, dirigente, era el profe Leonel Herrera. Este, y, y, y, la, y, y uno o dos dirigentes de la, de la, de la cordesana, entonces, eh, pero, pero sí, para, para, para, para la familia de los jugadores, para nosotros fue, fue algo espectacular, porque jugar contra Wander, eh, hicimos un gran partido de local acá en, en la cisterna, estuvimos hasta el minuto 96, eh, eh, estábamos empatando, pero... Bueno, el fútbol tiene, tiene eso, ¿no es cierto? Que uno nunca puede, puede, dar, puede dar por finalizado un partido antes que termine el partido. Y, y, y fue una, una jugada donde nos hacen el gol a los minutos 96. O sea, ya eh, teníamos el empate y bueno y después nos tocó ir a jugar de visita, donde allá nos pusieron la artillería pesada y, y se nos complicó un poco, pero, pero feliz, feliz porque... Eh, era un sueño poder jugar contra esos jugadores de primera división Los muchachos estuvieron a la altura Creo que por momentos, por pasajes del partido no, no había mucha diferencia sí, sí. Que ellos eran de la primera división Y nosotros de, de un equipo de tercera Así que muy lindos muy lindo recuerdos de ese de ese gran partido De ese de esa Copa Chile que se hizo con, con, con el equipo Con el plantel de Municipal Santiago ¿Profesor? Así es, yo creo que... Dale nomás, Alexis Teniendo en cuenta eh, lo que significa enfrentar a un equipo de, de, de otra categoría superior a los equipos de la tercera A, ¿qué le parece que, que la ANFA o tercera división hayan decidido no participar este año? Me parece me parece que no es correcto, pues no es bueno porque esta, esta, esta vitrina de poder jugar Copa Chile para los muchachos de la tercera B, tercera A, eh, lo esperan con ansia, es la única vitrina que tienen para poder que algún dirigente los vea, de hacer una buen, un buen partido, una buena campaña para poder dar el salto y poder llegar a un equipo de primera edición, eso es lo que buscan los jugadores de tercera edición, los de tercera A, tercera B, y es lo que buscamos nosotros como cuerpo técnico, poder dar el salto, poder que nos vean, entonces eh, lo encuentro absurdo de que no se juegue. Obviamente es producto de esta pandemia, de esto terrible que pasó, pero eh, se podría haber pensado mejor, así como se está, se está tratando de que el fútbol vuelva para la tercera B y tercera A, perfectamente se podría haber esperado un poco más y poder que, que, que los dirigentes hayan tomado la, la decisión de poder jugar Copa Chile, porque eso es lo que espera el jugador de tercera edición, poder eh, demostrar, eh, tener una vitrina con un partido, con un dirigente, y, y ya se ha demostrado que hay muchos jugadores de la tercera A que saltan al fútbol profesional. El caso del chico del Limache, que está en Unión, eh, y muchos más que ahora no recuerdo, pero hay una cantidad enorme de jugadores de muy, buen, de muy buenas condiciones técnicas, físicas, que pueden perfectamente estar jugando la, en, en, en un equipo de, de, la, de, las, de la primera B o de la primera A del fútbol chileno. Así es, hay muchas cosas que, que obviamente quizás eh, no entendemos por qué toma la decisión Anfa, me imagino que está directamente relacionado porque la incertidumbre de si, si hay campeonato o no, porque... Igual sería raro que un equipo de tercera vez solo participara, por ejemplo, en Copa Chile este año y no hubiera torneo de tercera vez. Hay cosas ahí, también temas que vamos a ir aclarando más adelante cuando obviamente la voz oficial ANFA nos entregue esas noticias. Con respecto a aclarar cosas, don Boris Muñoz comentaba por ahí que ellos se bajaban eh, con Deportes Pirge netamente por el estadio. Al ser municipal, eh, no podían tener el estadio hasta más o menos octubre, iba a estar cerrado y que no iba a ser por un tema económico. Le mandamos saludos también a Andrés Benavides, eh, fotógrafo de, de la categoría que está constantemente visitando la, las canchas y los clubes. Comentaba un poquito que, en su opinión, había que ser, eh, él pensaba que un poco más realista, no tenemos las mismas condiciones que en Europa, que hay que, que, hay que tener... Eh, o, o lo que él piensa que es sensatez al momento de ver la participación de los clubes y es su visión, porque él también anda recorriendo los clubes, así que es lo que va comentando la gente, y acá Fernando López también pone, yo quiero un anuario y pone, hola, ¿qué pasa con los clubes que aspiran a entrar a tercera B en el 2021?, esto dado que los que no juegan ahora se les reserva el cupo y sería injusto que los que jueguen podrían descender. En este contexto nadie podrá aspirar a entrar. Saludos y buen programa. Muy buena pregunta, Alexis. Si es que me pudieras aclarar algo sobre esa información. Eh, nada, amigo. Todavía no tenemos la certeza si es que jugamos, quiénes juegan, eh, en pensar en los equipos que están eh, eh, posiblemente postulando. Eh, no, no podemos hablar de eso, salvo... Eh, ahí también hay un punto, los equipos que podrían, entre comillas, eh, correr con una cierta ventaja para ingresar el año siguiente, si es que se abren las postulaciones, podrían ser los equipos que estuvieron castigados, ya sea el tema de, del equipo del norte o talagante. y obviamente Pero, me imagino que, claro, que aunque, va a haber una… Aunque, ojo, ojo, ojo, disculpa, disculpa, ¿Sí, sí? Mauricio, bueno saludos a mi saludos a, a un saludo. sé, que está, sé que está viendo este programa se, según, según la información que yo manejo es que se abrirían tres cupos extra uno por zona Esa, es, ah, esa okay. es la información que yo manejo no es nada, no es nada confirmado pero que se ampliaría, un cupo, o sea, se ampliaría más lo que es la, la tercera división B ahora yo no sé si sea realmente uno solo porque quedarían en números impares como el Sería la tercera edición pero yo creo al menos que serían por lo menos dos, ya estaríamos hablando de seis esto eventualmente podrían entrar porque todo hace presumir que no habría descenso este año en la tercera vez. Entonces son informaciones y cosas que vamos a tener que ir confirmando, obviamente como dice Alexis y como están estos rumores, es lo que hemos trabajado durante todos estos meses que hemos estado haciendo este programa, en base a supuestos, hay falta de información, pero obviamente porque ANFA también está rigiéndose en lo que pasa con el Ministerio de Salud. Le mandamos saludos a Claudio Troncoso Chávez, que pone saludos a mí, un abrazo grande. Falta poco para que vuelva el fútbol y saludos al profe Luis. Le manda saludos Claudio Troncoso. Máquina, Claudio. Ah, oh, máquina, un gran goleador. Me gustaría tenerlo en mi equipo, pero lamentablemente ya tiene mucha edad. <risa> Sí, ya estamos en la sección de, de los pasados, le queda su último año, este año estaba en Rengu, Claudio, así que Rengu que confirmó participación, así que también vamos a ir hablando más adelante de eso. Le mandamos saludos también al Nico que está viéndonos, ponen saludos muchachos, y vamos ah, a pasar, y toma, quiero hacer una Perdón, yo pensé que era el papá, porque yo conozco al papá, bueno, muchos años jugamos en Colo-Colo, pensé que era el papá, ¿no? Ah, el hijo... no, el, el chico. <risa> ¿Alejo, <es> tan bueno? <risa> <risa> eh, al profe se le, se le pausó la cámara vamos a ver ahí cuando regrese profe sí, ahora sí, ahora sí estamos ya, yo le tengo dos preguntas saliendo en un poquito de, de la actualidad y quiero ahí su visión de DT ¿qué opina lo primero del regreso del Chupete Suazo a, a, al fútbol profesional? me parece perfecto me parece bien, Pues el Chupete todavía tiene como, como un gran goleador, un gran jugador tiene mucho que dar y, y si él se siente se siente con ganas de seguir jugando con ganas de entrenar eh, y, y de seguir jugando al fútbol por supuesto que bienvenido sea para el fútbol chileno una gran experiencia eh, tiene todo para poder jugar y sin duda que va a ser un gran aporte para los jugadores jóvenes de, de la Serena así que no es un gran jugador eh, ya lo demostró y, y por supuesto que el, los minutos que le toque jugar en Serena va a ser un gran aporte para el fútbol chileno y para los jóvenes que lo van a van a aprender mucho de él. Y lo otro yo le quería preguntar, bueno yo veo mucho fútbol internacional y durante estos días por ejemplo he estado viendo el Atalanta, hoy mismo el, el, vi un muy buen partido de Sassuolo y, y eso me causa un recuerdo porque cuando usted comenzó con Muni Santiago generó un revuelo en cuanto a la forma de juego. Y quería preguntarle en base a eso, ¿cómo cree que va el fútbol chileno en esa dirección? ¿Si vamos hacia arriba o vamos o, o el nivel va bajando? ¿Cómo cree que se está trabajando esas cosas? Bueno, mira, yo, yo, yo siempre apunto que, que lo importante es que nosotros tenemos que ir mejorando como fútbol. ¿la? Una gran enseñanza nos dejó el técnico bueno Bielsa y, y San Paoli, creo que eh, revolucionó el fútbol con mucha personalidad, mucha posesión de balón mucho jugar por las bandas, este, presionar en campo rival. Y bueno, tenemos que aprender del fútbol internacional. Yo también me gusta ver mucho fútbol y cuando está el torneo nacional también veo mucho fútbol acá. Si puedo ver cinco partidos eh, en el día, los, los veo. Y si veo fútbol también de afuera, me gusta ver mucho. Y, y creo que eh, vamos bien, vamos bien, pero eh, tenemos que darle más, más dinámica al fútbol. Tenemos que aprender más del fútbol, del, del, del, del fútbol de de Europa, eh, cómo juega el Manchester, cómo juega el Liverpool, cómo presionan, cómo los centrales juegan en, en, en tres cuartos de cancha y esa dinámica es la que tenemos que aprender, para eso tenemos que mejorar los entrenamientos y, y, y se, tiene que, se tiene que entrenar de la misma forma que tú vas a jugar el día del partido, para tener esa dinámica, para eso te tienes que cuidar, te tienes que entrenar bien eh, y obviamente la alimentación es fundamental en el jugador de fútbol, así que pero Chile va mejorando, vamos bien, de hecho la selección chilena habla habla, habla de nuestro fútbol y es de esperar que, que, que sigamos de la misma forma, yo creo que vamos bien. Ahora es importante que, que, el, que el fútbol joven eh, tenga esa dinámica para luego poder llegar al fútbol al fútbol profesional. De, de, de, los chicos tienen que llegar bien, bien, bien conformados, ya sea físicamente y técnicamente, y, y pensar antes de, antes, eh, pensar antes que te llegue el balón, tú ya tienes que saber la jugada que viene, para eso tienes que jugar en control orientado, tener una dinámica, prepararse de la mejor. Se le pausó ahí un momento al profe, vamos a esperar que, que se vuelva a conectar sobre lo que nos estaba comentando sobre la dinámica del fútbol, ahora sí, profe. Este, este, eh, tenía una llamada en entrante pero ya la, la rechazamos, así que eso, lo, eso es pues, fundamental en, en, en las prácticas, tener la dinámica y poder acercarse a la dinámica que tienen en el fútbol de Europa la, la presión, jugar rápido, jugar dos tres toques jugar máximo dos toques se juega en el fútbol de Europa y esa, eso tratar de plasmarlo acá en nuestro fútbol y vamos a tener un fútbol más dinámico de ida y vuelta y yo creo que Chile tiene buenos jugadores técnicamente, así que vamos en buen camino no sé si los muchachos tienen alguna otra pregunta con base a lo que hemos hablado un poquito y en resumen de lo que también de Muni Santiago para, para el profe. Por ahora no, entonces vamos a pasar y a terminar de saludar a la gente que comenta por acá. Eh, le mandamos saludos a Miguel Ángel Berríos que comenta no por los comentarios de zona X sino por Ataque Directo FM. Eh, subió un equipo con historia, pone, así que le mandamos saludos y pone hashtag quiero mi anuario. Así que le mandamos saludos a Miguel Ángel Berríos. También a Fernando López que agradece que le hayamos aclarado ahí la respuesta de, de lo que pasaba con lo, los equipos postulantes, eh, esos temas que vamos a ir viendo más adelante. Ahí Alexis mostraba en pantalla el anuario que estamos sorteando. Recordar, hashtag, yo quiero el anuario, y lo iremos sorteando al final del programa. Le mandamos saludos a otro grande, el profe Claudio Quintiliani Valverde. Muy buen técnico, llegará ya, no. lejos con su fútbol dinámico, le gusta ocupar mucho las bandas y termina la jugada al lado contrario, era el que más me hacía pensar en el juego por todas sus variantes ofensivas, profe Bueno, un gran saludo para el profe Quintinial y lo enfrentamos muchas veces, un gran técnico Tengo, eh, bueno, siempre sigo su, su campaña, hice una gran campaña también con un equipo de Meliquí, Melipilla los Pumas y, y obviamente tiene mucho que hablar porque él está trabajando con las mujeres de Palestino, llegó a la final Así es que le mando un gran abrazo, un gran saludo, que siga igual. Creo que es un técnico que merece también oportunidades, porque lo ha hecho bien, viene bastante años trabajando de la misma forma, así que le mando un gran abrazo al profe Quintignale, tuvimos muchos partidos en contra ahí con Municipal Santiago, con Ferro, así que un gran abrazo para él y que siga éxito en todo, que se cuide y, y que le vaya muy bien en, en cuanto vuelva al fútbol, que, que pueda seguir plasmando todo su su buen técnico que es. Qué bueno esos duelos que eran, esos dos capos ahí de, de la división, uno sí. un poquito más novato en el caso del profe Luis y un profe totalmente experimentado, así que yo presencié algunos de esos partidos así que eran bastante entretenidos. Muchachos, vamos a pasar a mandarle saludos a nuestros colaboradores eh, que nos hacen ayudas, entregas y, y nos ayudan a que el programa sea posible. Le mandamos primero que todo saludos a nuestros amigos de Ñuble Print. Así es, los amigos de Nuble Print siguen trabajando, pueden buscarlo en sus redes sociales, arroba Nuble o contactarlos al más 569-6692-7829 o al más 569-6860-2621. ¿Para qué? Para pedir estos entretenidos llaveros que tengo yo acá, en las imágenes estaba mostrando que hay tacitas, porta mouse, relojes, hay de todo personalizado del equipo que a ti más te guste o del que te sientas identificado, para llevártelo directamente a tu casa. Recordar que están trabajando y haciendo envíos a todas las regiones. Así que recuerden, arroba Print en Instagram, y ahí pueden cotizar y consultar de todo lo que tienen nuestros amigos de Nubleprint. Print. Le mandamos saludos también a nuestros amigos, por acá tengo la tarjeta oficial, Josman Barber Shop, así que vayan a buscarlo de Josman Barber Shop en Instagram, o pueden contactarlo al más 569 4144 1437 Recordar que no está trabajando en su local específico, pero sí está con un salvoconducto haciendo cortes de pelo y barbería a domicilio, o también te puede orientar y ayudar para lo que quieras en tu cabello. Así que vayan a consultar con nuestro amigo de Josman, Barber al que le mandamos un gran saludo. Otro de los amigos que acompañan siempre a Ataque Directo son los amigos de Fede Chile, la Federación de Hinchadas Europeas. Así es, ahí vemos una fotito de lo que es el Leicester. Obviamente porque son equipos europeos que se instalan acá en Chile con sus eh, hinchadas... Una comunidad se crea, una liga donde juegan, participan y también van a ver los partidos juntos. Me imagino que están todos expectantes a lo que pasa en la liga italiana, en la que se está definiendo la liga española, que ya está próximo a definirse, y lo que va a pasar en la UEFA Champions League. Así que si eres parte de, y te sientes identificado con un equipo europeo, te invitamos a ser parte de ellos en Fede Chile. Buscar ahí tu equipo favorito y podrás ser partícipe y por ahí, como dicen, cuando vuelva al fútbol, ponerte la camiseta de tu equipo favorito. También le mandamos saludos a los amigos de Aqua Antu. Así es, porque Aqua Antu sigue trabajando, sigue despachando, sigue llevando a tu domicilio. Búscalos en arroba Aqua Antu, o ahí estamos viendo también en Facebook Aqua Antu y también su número de WhatsApp para cotizar, para pedir tu bidón o dispensador para que te lleven agua a tu casa. Así que le mandamos un gran saludo a los amigos de Agua Bantu, que obviamente están trabajando con todos los protocolos de sanidad para llevarte agua purificada a tu hogar. Saludos también para Corur, porque los amigos de Corur tienen indumentaria deportiva de la mejor calidad. Se ampliaron al fútbol femenino, también quieren ingresar y lo han hecho en el fútbol masculino de la tercera división y en otras categorías. Busca ahí y cotiza tu mejor implementación, ya sea camisetas, shorts, medias, petos, o todo lo que quieras para eh, vestir a tus equipos. Está la mejor calidad, el mejor material. Todo lo traen los amigos de Corur Chile. Recuerda buscarlos en arroba Corur Chile en Instagram, o Corur, o también en Facebook para ir ver eh, algún WhatsApp, números de contacto, para ir cotizando eh, toda la implementación que quieras para vestir a tu equipo. Le mandamos saludos también a los amigos de Bazar Cafetero. Así es porque ellos traen el mejor café de distintos aromas, distintos sabores para pasar este frío invierno. Estos días hemos tenido calor, pero obviamente hay gente que igual le gusta tomar café. Yo conocía a Profetulio, tomaba café todos los días. Así que un rico café, un rico sabor, un Tanto rico aroma. Se así es. <risa> Ese exceso de café que tenía el profe Tulio lo puedes tener tú con los amigos de Bazar Cafetero. Búscalos en Instagram, en Facebook y oriéntate un poquito más de lo que es el, el café que traen nuestros amigos. Le mandamos saludos a los amigos de Planeta 7. Así es, puedes buscarlos en Instagram o en su página web www.planetasiete.cl porque ahí tienen todo su catálogo de la implementación deportiva que traen los amigos de Planeta 7. Hay desde bandos de suspensión, balones, elásticos, pesas o distintos implementos para que puedas armar tu gimnasio, están trayendo próximamente maquinaria desde trotadoras, elípticas, multifuncionales, todo para la comodidad de tu hogar, así que visita a los amigos de Planeta 7, a los cuales les mandamos un gran saludo. Food Shop también está en Instagram con un concurso, ellos son los amigos que venden camisetas del fútbol internacional, ahí puedes pedir de la que tú quieras a pedido o también ver el stock que ellos tienen. Tienen gran variedad, gran cantidad y de la mejor calidad de todo tipo de camisetas. Recuerda visitarlos en arroba foodshop y participar en un sorteo que tenían en Instagram, donde estaban sorteando una tarjetita de esas del FIFA con la imagen del fenómeno El Gordo Ronaldo Lazario da Lima. Le mandamos saludos también a Football Connect, sí, porque los amigos se están implementando ya en Chile, están creciendo como tú podrías crecer en esta red social eh, de contactos futbolísticos. Es una red social que, fue, eh, que se utiliza en Instagram y también puedes usarlo como una aplicación, eh, puedes descargarlo en iOS o Android. ¿Y de qué trata? Es como un Facebook personalizado para un futbolista, en el cual tú te creas una tarjeta donde salen tus datos, donde jugaste, puedes subir tus videos, tus fotografías, así quizás algún DT te, te pueda ver, te pueda conocer algún representante y generar algún contacto. Ellos están trabajando, por ejemplo, Perú, Bolivia y de forma internacional. Así que conéctate ahí en Football Connect porque también tienen marcadores en vivo de tus equipos favoritos y distintas noticias que te pueden ayudar y ampliar tu mundo futbolístico. Y por último, les mando saludos a nuestro amigo, obviamente, Nicolás, y a los amigos de, miren que tengo acá, la cajita de China Walk. Hoy fue el turno de Alexis, le mandaron ahí su pedido, y estamos viendo un video ahí, cómo se saltea la comida que nos llevan y nos traen nuestros amigos de China Walk. Recordad que están trabajando en tres locales en Concepción, uno en La Serena, y acá en Santiago están ubicados en Maipú, en Santiago Centro, en Patronato en Parcarauco y nuestros amigos de Chinawok La Florida. Recordar seguirlos en Instagram, arroba China Walk, La Florida, o contactarlos al WhatsApp, MAT 569-6531-14313, porque ahí están haciendo el despacho y recibiendo los pedidos para llevarte delivery. Recordar todo con las medidas de sanitización. Así que le mandamos un gran saludo a los amigos de Chinawok y a todos nuestros colaboradores, así que un gran aplauso para todos ellos, le agradecemos por la buena onda y el confiar en nuestro programa. Antes de seguir, ahora le mandamos un saludo a, eh, a Israel Muñoz, eh, jugador de, de Rodilindo, que nos manda ahí unas manitos aplaudiéndole, le mandamos un gran abrazo. Y también a Gonzalo Sanzana Cuevas, eh, saludos desde la bodega de Gasparín, saludos a quien es el camarógrafo y también una de las personas importantes que está detrás de todo lo que se gesta en Gasparín Fútbol Club, que confirmó su participación. Así que eh, estamos ahí atentos a lo que pasa con todos los equipos. Uh -huh. Ahora, profe, Gracias. preguntarle por damos el paso a lo que es el resumen que queríamos hacer sobre lo que fue la campaña de Linares en la tercera división b como campeón. Muchachos, la estadística, los datos. Déjame nomás. Eh, 55 puntos de 28 partidos jugados, ganó 15, empató 10 y solo perdió 3 encuentros, goles a favor, 44, goles en contra, 21. No sé si nos puede comentar algo, profe, o oh, parece que se quedó ahí. Ah, no, ahí está. ¿No? No, no, acá estamos, acá estamos escuchando atento, ¿no? La verdad que, como les decía hace un rato, fue una gran campaña, fue una gran campaña, eh, teníamos teníamos un, un, un grupo bien compacto, eh, buenos jugadores, un gran plantel de 20, 22 jugadores y, y tres arqueros, en total 25, eh, teníamos muy buenos delanteros, buenos medioscampistas, buena defensa, la verdad que los muchachos se... se se propusieron, este, sabían que, que íbamos a hacer una gran campaña desde el partido 7 en adelante, cuando tomamos la punta, ahí ya no la soltamos más hasta el término de campeonato, así que eh, se convencieron de que, de que, de que, de que podían, de que, de que tenían todas las condiciones para poder pelear el campeonato, pero les quiero contar algo que, que fue muy importante, el profesionalismo de los muchachos fue, fue 100%, o sea, nosotros entrenábamos dobles jornadas, entrenábamos en las mañanas, todas las mañanas, dos horas, de lunes a viernes, se convencieron que eh, era, lo más importante era entrenar, entrenar, entrenar, y que eso nos iba a llevar lejos el profesionalismo, el cuidarse, eso creo que fue clave, o sea, eh, hay un capitán ahí que se llama El Gato y Ribarra, que es fundamental, fue fundamental para, para mi equipo, para, el, para, el, para los jugadores, creo que es un gran líder, eh, El Gato fue un jugador que se formó en Palestino, en un gran central con mucha experiencia, y siempre, nunca, nunca estuvo lesionado, nunca, nunca le sacó el quite a los entrenamientos, fue un gran pilar. Y, y bueno, y Julio Castro, un chico con goleador que, que tenía todo muy profesional, un chico que está en la universidad, que fue clave también en la parte, en la parte de, lo, de, de, de, de goleador, hizo muchos goles importantes, y el arquero también que fue fundamental, pues David Pérez eh, fue un tipo que es muy sereno, muy trabajador. Entonces, eso nos llevó a, a hacer un, un gran año, una gran campaña. Poeta, yo sé que ahora tú tenías preguntas sobre Linares para que le des ahí con el profe. Sí, tengo. En realidad, tengo dos preguntas. La, la primera, espero que no se, no se malentienda, no quiero aumentar las ni nada por el estilo. Pero personalmente, considero que se dio eh, poco auge a su gran campaña con Deportes Linares en de medio de un deporte de Concepción que a la postre consiguió el ascenso pero lo consiguió en la liguilla no sé si ustedes se sintieron un poco perjudicados por este tema más mediático siendo que ustedes si no, no soltaron la cima de la tabla hicieron una campaña y fue prácticamente perfecta o sea, técnicamente no había, nadie los pudiera pelear. no sé si ustedes se sintieron un poco perjudicados con este tema, mediático. siente que fue un poco a su favor para disminuir la presión con los jugadores? No, yo creo que no creo. Yo creo Yo que Deporte Linares, bueno, al igual que Deporte Concepción, que después hizo una gran, una gran campaña, no solamente Deporte Concepción, Limache también hizo una gran campaña, pero eh, tú sabes que eh, para salir campeón tú tienes que ser regular y, y yo siempre dije, el equipo que sea más regular eh, se va a llevar el trofeo, y nosotros fuimos un equipo que de local nos hacíamos sentir, eh, había que ganar, y de visita si no se podía ganar había que tratar de buscar un resultado positivo que era empatar y fuimos siendo regular, regular todo el año, regular, regular y nos <coughs> quedamos con el campeonato yo les dije a los muchachos que era muy importante agarrar la punta y no soltarla más hasta, hasta llegar hasta el último partido incluso nosotros con el empate podríamos haber salido campeón en Concepción, que fue un estadio estaba maravilloso, que creo que ese partido lo perdí yo, ese partido lo perdí yo porque yo lo quise ir a jugar de igual a igual, lo quise ir a ganar, quise ir a, a tratar de, de, de, de, de, de, de plasmar y, y de demostrar que realmente éramos los punteros todo el año, pero creo que me equivoqué, eh, yo tenía que haber ido más resguardado, tenía que haber ido a buscar un resultado positivo porque el empate a mí eh, me hacía salir campeón en, en ese estadio tan lindo y con un marco de público que era espectacular había más de mil 20 mil personas entonces, pero creo que ese, ese resultado me lo, me lo me lo dedico yo porque fui, fui muy atrevido y yo sabía que Concepción nos iba a salir a buscar, nos iba a hacer todo lo posible para que no diéramos la vuelta ya pero uh -huh. creo que sinceramente fuimos lo, lo, los justos los justos campeones, ahora Deportes Concepción hizo una gran liguilla, le ganó a Limache, que era un, para mí era el candidato a, a, a, salir, a subir, a, a salir campeón en, en esa liguilla. Pero Deportes Concepción demostró que tiene un gran técnico, un gran cuerpo técnico, grandes jugadores también. Hicieron una gran campaña y creo que es merecido que, que Concepción también, obviamente, hizo una gran campaña en el año y en la liguilla también, con un gran desgaste, pudieron, pudieron fortalecerse y, y, y, y salir campeones y poder. Eh, conseguir el anhelado ascenso que, que era lo importante en el fondo. Sí, pero, pero, profe, en cuanto al, pero en cuanto a un mediático, se hicieron un poco perjudicado, se le dio mucho más eh, rembombanza a un deporte conceptual. Usted dijo que ganó la liguilla, lo hizo bien, no se lo discute nadie. Pero ustedes fueron mucho más regulares, como usted bien lo destaca y era mucho más valorable. Yo siento que el que los medios en general eh, no le dieron la vitrina que realmente merecía su deporte en Linares el año pasado Bueno, bueno eh, puede, puede, puede haber sido también por un tema de que es. justo vino el, el estallido social, sí, y, social y ya después no ya hubo ya tiempo no. de poder eh, eh, eh, eh, en las redes sociales a lo mejor nos faltó como dices tú un poquito más de cobertura, reconocer un poquito más en el ámbito futbolístico de lo que hizo Linares porque realmente fue una gran campaña pero yo pienso que fue por por el tema de que justo vino el estadio social y ya eh, un poco se desvió el tema y después justo eh, eh, vino la liguilla y ya se le dio un poco se le dio importancia también a Concepción que creo que eh, eh, merecidamente hicieron una gran una gran una gran liguilla y ahí pudieron eh, demostrar también eh, todo el gran año que, que hicieron porque también Concepción hizo hizo gran campaña y pudo demostrar que, que por algo llegó al fútbol profesional. No sé si, Alexis, ahora también tú tam tienes alguna consulta para el profe. Sí, eh, eh, a muchos lo asombró el tema de, de, de, de cómo vivió el proceso. Usted, profesor, a cargo del, del, del equipo, mostrando una claridad de juego eh, y un manejo de, de él también. Eh, ¿Por dónde pasó el tema de no seguir su continuidad, profesor? Si es que se puede eh, hablar de ese tema. Bueno, sí, lo voy a decir abiertamente, porque creo que las cosas, para que el fútbol nuestro vaya creciendo y, y, y, vaya, y vaya siendo eh, de alto nivel y, y de buen rendimiento, yo creo que la, la, siempre hay que ir con la verdad. Este, te agradezco tus palabras, creo que eh, siempre lo he dicho, o sea, uno tiene que ser muy, muy, muy humilde en, en, en la victoria y tiene que tener mucho equilibrio en la derrota. Y, y nosotros fue un, un cuerpo técnico que trabajó silenciosamente. Eh, yo me fui para allá, dejé votado a mi familia acá, eh, con, con mucha ilusión, gracias a Dios, eh, trabajando trabajando se nos dio y por supuesto que la gran campaña también es importante los jugadores, la hinchada, los dirigentes y, y con lo que tú dices bueno, eh, tuvimos no, nosotros no tuvimos mucho no, no fue tan fácil el año en Linares porque teníamos problemas de dinero, teníamos problemas de cancha muchas veces, teníamos problemas de de implementación, eh, eh, Linares es una ciudad que llueve mucho, hace mucho frío, cuesta entrenar, cuesta, cuesta tener ropa adecuada para la temporada, y, y obviamente en el verano es muy lindo, pero en el invierno es muy, es muy difícil, es muy crudo, y tuvimos muchas complicaciones para entrenar todo el año. Ahora eh, a mí me tocó vivir con los jugadores, lo que el técnico nunca, nunca lo puede aceptar, pero bueno, son, me prometieron algunas cosas que no se cumplieron, pero yo siempre voy a apoyar a los jugadores de fútbol porque ellos son los que a mí me ayudan a ganar un partido y me ayudan a salir campeón, como los dos años que, como lo hice el Linari, como lo hice Municipal Santiago. Para mí los jugadores de fútbol son fundamentales en mi, en mi trabajo. Si yo no tengo jugadores con, profesionales, con ganas de entrenar, con ganas de hacer las cosas bien, eh, no voy a ganar nada porque yo dependo de los jugadores. Ellos dependen de mi trabajo y yo dependo del trabajo de ellos. Entonces es fundamental el trabajo de, lo, de los dirigentes, de los jugadores, de un cuerpo técnico. Y acá pasó algo muy complicado porque hubo un momento que a ellos no le pagaban eh, en septiembre. Entonces teníamos problemas, se venían atrasando con los pagos y, y teníamos que eh, presentarnos después del 18, como ese, esa semana del 18 de septiembre no se juega, teníamos que presentarnos a jugar, a entrenar. Y los muchachos estaban un poquito... Eh, complicados, enojados, porque algunos no le iban pagado entonces ellos tomaron la decisión como grupo de no, de no presentarse a entrenar esa fecha que los dirigentes nos dijeron, entonces obviamente yo como responsable y jefe técnico de un plantel y de los jugadores yo tengo que apoyarlos, y ese yo creo que fue, fue el problema que, bueno, me lo hicieron saber después los dirigentes, Gabriel Artigue y Jorge Vergara me lo hicieron saber que, que yo no continuaba en el equipo por esa razón pero yo me fui con la frente en alto porque la gran campaña que hicimos para mí fue inolvidable. El salir campeón con Linares, un equipo histórico que lleva 4.000, 3.500 personas al estadio, cualquier técnico quisiera dirigir a Deporte Linares en el futuro porque es un equipo que, que tiene mucha historia. Y por eso es lo que pasó que, que el técnico uruguayo Neme renunció porque hubieron muchos problemas ahí con Gabriel artigue Entonces eso... eso eso Yo también tuve muchos problemas con él, y en, en, en el tema de dinero, en el tema del, del, del pago de los jugadores, y bueno, y se, después se destapó la olla, entonces gracias a Dios eh, se hizo una gran campaña, y, y eso que pasó ya pasó a la historia, lo más, queda lo más importante que Linaria ascendió, subió al profesionalismo, y eso es, lo, eso es lo que me queda a mí como en, en, en, en la retina, en la memoria, que hicimos una gran campaña con deporte Linares me imagino que yo, Poeta yo que, tiene algo al respecto. Exacto, justamente quería hablar de eso. O sea, considero muy derecho, de hecho, en tercera división se, se ve mucho de, de esas características, y lo que se agradece para tratar de limpiar un poco el fútbol de estos cánceres como son el señor Artíez, que como expuse en, en programas anteriores, literalmente se robó la plata de, de Linares. Aquel profesor también nos deja en cuenta que no es algo nuevo, sino que se veía venir, visto la, la calidad de socios que tiene con el señor Jorge Vergara, todos sabemos lo que le hizo Vergara, a colocolo Colo, junto con otras personas, junto con con otras personas como el timonel de ANFA, el señor es pero pero me gusta más el tema que decía el el profesor de, de ir siempre con la verdad. Cuando tú vas con la verdad te va bien. La campaña que hizo él el, el año pasado lo refleja y también habla de por qué, qué, qué está con nosotros conversar y por qué algunos se van escondiendo y a veces pidiendo incluso exigencias de lo que se puede o no hablar en un programa. Yo de verdad, profe, lo, personalmente lo quiero felicitar porque así como el profesor Claudio Cristiani, así como ustedes, y muchos otros pro que, que hay en tercera división, muchas que le hacen falta al fútbol chileno y sobre todo en categorías profesionales. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Pues la idea que los técnicos chilenos, habemos buenos técnicos chilenos, solamente queremos la oportunidad de los dirigentes. O sea, eh, ser más nacionalista en el fondo, pues, tratar de, de creer en los, en, los, en los técnicos chilenos, estamos capacitados, nos estamos capacitando a, a, a, a nivel de, de, de otros países y, y la idea que queremos la oportunidad de dirigir técnicos chilenos, en Italia si tú te pones a pensar, la mayoría de los que dirigen la primera A, primera B, son técnicos italianos, entonces eh, tenemos que darle la oportunidad a los técnicos chilenos también para que le puedan dirigir, y, y también es una responsabilidad nuestra, de nosotros, que tenemos que prepararnos de la mejor forma para poder dirigir los equipos chilenos y poder demostrar que estamos capacitados. Perfecto. Así es, hay cosas que obviamente como agradecemos al profe por aclararnos y Alexis me tiene un, un datito ya que nos informaron por interno. El ganador del anuario, es que está acá, Fernando López, ahí vamos a contactar por interno para uh -huh. hacerle llegar su anuario. Le mandamos saludos entonces a Fernando López que estuvo ahí activamente comentando, preguntando, tratamos de aclararle sus dudas eh, sobre el tema de los cupos. Él participó por el anuario y se lo ganó, así que ya estuvo el sorteo. Ya para ir cerrando un poquito lo que ha sido el programa de hoy, yo quería, bueno, primeramente, y como lo dijo Poeta, no hubo tanto revuelo mediático con lo que fue Linares y por eso también eh, siempre estuvo pendiente y, y queríamos tenerlo acá, profe, para darle nuestra... Eh, felicitaciones, lo hablamos por ahí también, creíamos que eh, y un auditor también lo puso más de 20 partidos eh, invictos con, con Linares que es un récord de esos que tampoco se habló mucho, pero es algo muy valorable, así que a, agradecido y, y felicitarlo por, por la gran campaña, no solo con, con Linares, porque esto no es de un año para otro sino que todo el trabajo que como dice usted profesionalmente venía haciendo desde Municipal de Santiago y quienes participaron y quienes lo enfrentaron notaban ese profesionalismo Bueno, muchas gracias por tus palabras, este es un, un, un trabajo que uno viene haciendo de cadete sí, y hace sí. años que yo, bueno, vengo trabajando obviamente no es fácil eh, insertarse en el fútbol profesional, cuesta mucho, pero, pero agradecerte nomás la invitación agradecerle a ustedes el, el, la invitación a, a, a todos los que participaron sí, sí. De, este, de, este, de este programa a, Ataque Directo, así que eh, bueno, yo lo único es que espero es poder que termine esta pandemia y que vuelva al fútbol y poder tener una posibilidad de poder dirigir eh, en, en eh, cualquier equipo, de la B, de la A, donde me llamen, estoy dispuesto a poder a, a tratar de, de seguir con mi profesionalismo, seguir con las ganas que tengo de, de poder eh, demostrar en el fútbol, no es fácil competir en la B, no es fácil en la A, y menos en el profesionalismo, está lleno de técnicos, está lleno de jugadores, pero, pero insisto, en la tercera B y la tercera A es un campeonato muy lindo. Eh, es de esperar que los dirigentes apoyen y los clubes que entran a la tercera B y tercera A eh, puedan primero que nada tener recursos y, y, y, y, y, y poder entrar con, con, con un buen estadio, con una buena implementación, eh, buenas canchas para que los chicos puedan desarrollar de la mejor forma el fútbol y poder nuestro fútbol el día de mañana en el futuro vaya creciendo y, y, poder seguir, y poder seguir sacando jugadores de la tercera B y tercera A al fútbol profesional eh, muchos más, así que gracias por la invitación a ustedes, cuando quieran eh, podemos conversar de fútbol, eh, los felicito por este programa por lo, por lo que están aportando a los chicos de la tercera B y la tercera A, eh, cada vez se está jugando mucho mejor y es importante que hayan programas como ustedes porque esto motivan a los chicos a, a que los puedan entrevistar y los puedan saber de sus conocimientos y de su experiencia, así que muchas gracias por la invitación, un abrazo, cuídense mucho y gracias por todo. Gracias a usted, profe, por darse el tiempo, por la disposición de estar con nosotros, más que merecido tiene de dirigir algún equipo, así que me imagino que va a llegar la, la mejor oportunidad, sea donde sea, así que vamos a estar atentos ahí para, para seguir sus pasos, y bueno, agradecerle a, a Poeta por estar el día de hoy con nosotros y traernos toda, toda la información que tiene Poeta. No, gracias a ti, Mauricio. Gracias a, al profesor Luis Pérez Franco por estar con, con nosotros. También a Alexis, que un agrado que esté ya completamente recuperado. Agradecer a toda la gente que vio esta nueva edición de Ataque Directo, arroba, Ataque Directo Radio, Ataque Directo FM en las redes sociales por tu zona X, arroba, tu zona X. Sí, lo vamos a promocionar sí. todo el rato. Eh, <ríe> agradecido. Y lo <ríe> otro, una pequeña observación antes de que nos vayamos. El profe lo, lo dijo muy bien. Eh, señores de ANFA, jugar hasta febrero, marzo voluntad, por favor trabajen, solo eso quiero decirles será hasta una próxima edición eh, gracias por tu siempre honestidad poeta para lo que es el programa Alexis también agradecido de tenerte el día de hoy Qué bueno que eh, ya estás recuperado incluso hoy pudiste salir a buscar ahí tu pedido de lo que fue los amigos de China Walk te entregaron, así que agradecido también de tenerte el día de hoy ya, un gusto poder estar platicando con ustedes, con esta clase de invitados. El profe un grande y también se agradece la honestidad y también la confianza de poder eh, dar esa, ese tipo de declaraciones en nuestro programa. Así que agradecer a la gente que comentó, a, también a Ricardo Leiva que nos estuvo auspiciando este mes que, que ya pasó, anario. Así que nada, agradecer a toda la gente. Eh, se nos hizo corto el programa hasta hoy día. Eh, tenían plazos los equipos de la tercera B y los de la tercera A para inscribir y decir eh, yo juego. Así que nada, la, la otra semana ya vamos a tener toda la información de los equipos que van a jugar posiblemente y los que se bajaron. Así es, como dice Alexis, eh, esa información se me había pasado. Eh, bueno, en las redes sociales hemos eh, copiado y pegado, por así decirlo, de fuentes <risas> oficiales todo lo que es eh, la información de aquellos equipos que confirman o aquellos que se bajan. Así que ahí estarían todos los de tercera A, tercera B que han entregado un comunicado y como dice Alexis, ya la próxima semana tendríamos más organizado qué va a pasar con esto y obviamente se viene el segundo filtro de la parte de sanitización del Ministerio de Salud para ver quiénes te darían con las condiciones de participar y quiénes no. Le mandamos saludos a Fernando López, que fue el ganador que nos pide saludos para Concon National, un histórico de la tercera edición que oh, va a intentar... Sí regresar a la, a la competición, vamos a ver qué pasa por allá, por el sector de más de, de Viña, así que vamos a ver cómo le va, a esperar que todo el éxito que puedan, y si no hay que ver qué pasa con esos cupos, agradecerle profesor nuevamente, y no sé si tiene algunas últimas palabras para la gente de, de tercera división en particular No, por supuesto, agradecerle a ustedes nomás la invitación, estamos para cuando ustedes me pidan poder conversar de fútbol, estoy llano a cooperar, y mandarle un saludo y, y, y un recadito nomás a un Martín que lo quiero mucho lo, eh, y, y que haga todo lo posible que, que el fútbol de tercera y tercera B y tercera A eh, la mayor cantidad de clubes participe que no se dejen que, que, que, que no por cualquier cosita quieran abandonar este torneo que es tan lindo están, están, están comentados así que que siga el fútbol y que puedan todos los clubes tratar de, de como dices también hay un panelista de ustedes que dice que, que hay que hacer un esfuerzo para tratar de, de jugar este año ya sea empezar en septiembre, pero la idea es no dejar a los chicos parados porque todos tienen una gana tremenda de poder que el fútbol vuelva y que el campeonato de tercera B y tercera A eh, puedan participar la, la mayor cantidad de clubes posible. Así que un abrazo para todos y que la pandemia se termine ya para que vuelva el fútbol. Así es, muchas gracias profesor entonces por eh, sus palabras. Eh, agradecemos a toda la gente que sintonizó el programa, que envió saludos, que comentó que estuvo atento a las redes Agradecerles también a la gente que participó el día sábado del primer capítulo de Ataque Directo Late y recordar que este sábado a las 22 horas vamos a tener nuestro segundo episodio de Ataque Directo Late. Vamos a dejar que de sorpresa quién va a ser el invitado. Recordar que estamos en la dinámica de entrevistar jugadores que ya cumplieron el límite de edad. Y creo que me queda un minutito para preguntarle, profe, ¿qué opinas sobre esto del, de, los, de los cupos del límite, profe? Yo creo que con esta pandemia que, que pasó, bueno, ya muchos jugadores de la que terminaban la categoría perdieron, ¿cuántos? ¿Cinco o seis meses de jugar? Debería de proponerse el mismo jugador que vuelva a jugar el 2020 o lo que queda del 2020 2021 para que puedan terminar su proceso como corresponde y poder tener la posibilidad de que algún club los pueda ver en el futuro de la profesional, porque es lo que andan buscando. Así que eso debería de tomarse en cuenta también que lo puedan tratar de arreglar los dirigentes de la... Esperar entonces que sí se haga, le mandamos saludos a toda la gente y recordar que sigan el sábado a las 22 horas, Ataque Directo Late. Nos vemos muchachos, muy agradecidos, un abrazo de nuestros hogares y que sea gol chao chau. Para todos, chao chao. gracias por la invitación.